Bueno, perfecto. Comenzamos en dos, un minuto, así que ya estamos con ustedes en un minuto. Vamos a grabar eso, está bien, Luciano, para que no, ningún gente, problema. Después, más adelante, pues, también si quiere consultar esta grabación. Este, ahora sí, vamos a poder grabar y ahora sí comenzamos. Recording in no progress. Bueno, hermano, este, gracias a todos por estar aquí esta tarde, esta noche, dependiendo de donde nos vean. Eh, mi nombre es Yunis, estoy aquí con nuestro amigo Luciano Insunza, que está con nosotros el día de hoy. Y como saben, pues la idea de, este, de esta eh, sesión de preguntas y respuestas es eh, más que todo para ponerlos a ustedes al día con lo que está sucediendo o lo que ha sucedido o lo que va a suceder con eh, CryptoFamily. Entonces, como sabemos, pues muchos de los que estamos aquí son inversionistas que de alguna manera, pues, este, confiaron y entraron eh, en CryptoFamily debido a la oportunidad que en el momento ofrecía. Y bueno, por cinco meses hemos estado esperando algún tipo de resultado positivo y bueno, creo que mejor que eso, es pues algo, quien puede conversarle acerca de eh, dónde está ahorita en este momento parado Plypto Family, cuál es el futuro de la empresa y, por supuesto, la idea de todo esto. es Que ustedes tengan la información, eh, pongan las emociones a un lado, porque al final, pues, con emociones pues, no se puede tomar decisiones. Eh, si usted ya decidió, decidió lo que quiere hacer, perfecto. Si no ha decidido todavía, pues, quiere escuchar lo que va a decir... Eh, eh, Luciano el día de hoy, que sería, imagino, la, la, la, la, la parte inicial de una serie de informaciones que vamos a seguir, pues maravilloso. Si quieres seguir con CryptoFamily, pues seguramente van a haber canales para que usted pueda continuar en CryptoFamily una vez que pague Y bueno, Luciano, bienvenido. Gracias por, por, por tu tiempo, porque tenemos que tener una persona muy ocupada. Pero eh, te agradecemos mucho que puedas también informar a la comunidad. Así que el micrófono es tuyo, Luciano. Gracias, Yunis. Gracias por invitarme. Y por supuesto, eh, queremos dar esta información porque, eh, como digo, yo, yo también era uno de los que, que ya había dejado esto un poco al lado. Eh, digamos, yo tenía conversación siempre con Mike eh, y él me daba la información, ¿viste? Pero eh, como todos muchos nosotros también. Perdimos la confianza en la empresa y por eso también, digamos, cuando a mí me invitaron, no invitaron, pero acuerden, nosotros tuvimos que, toda la gente que estuvo ahí tuvo que pagar su mismo ticket, el, el digamos, arrendaron departamentos, donde nosotros tuvimos que pagar todo solo, digamos, todo esto que, que fuimos a hacer, todas las personas que están ahí tuvieron que pagar cada persona de su bolsillo y yo lo hice, digamos, un, no, no, ni la pensé porque yo también quería, era una de esas personas que, que quería saber más información, viste. Eh, a mí me da un poco piedra que no fui la primera vez que nos invitaron, ¿te acuerdas, Juni? Que no fui porque cuando ahí yo ahora estuve, yo vi muchas de esas cosas que, que no se ven, en verdad. Y, y yo, yo fui, con, y eso se lo dije a Né, pues yo fui con mucha, mucha eh, energía negativa porque yo quería tener respuesta, quería saber lo que estaba pasando que teníamos mucha gente alrededor de nosotros que estaba perdiendo tiempo, estaba perdiendo dinero y todo eso, ¿viste? Pero después que yo digamos, yo estuve eh, un día con ellos y después por supuesto yo tuve otras reuniones con otras empresas que yo estoy trabajando con eh, nada que ver con redes y nada, pero nosotros vamos a abrir de otro lado, vamos a abrir una, una misma oficina ahí abajo, pero eso no tiene nada que ver y esos días que yo estuve ahí con otra gente, yo vi que una reunión que normalmente te puede tomar una hora, te puede tomar un día y medio, ¿vale? No tiene nada que ver que, que ha demorado mucho, pero la gente allá no es la misma gente que uno cree eh, lo que tiene que ver con el trabajo, porque ellos pueden decir un día una cosa y al otro día se cambian, pero todavía van para adelante. Y eso es lo que vi allá abajo, ¿viste? Yo estuve, eh, un, como digo, estuve un día con Nebo con el y ellos y él, la, había mucha gente Muchos inversionistas que fueron para allá también. Había gente que había invertido mucho y nos estamos hablando de un millón de dólares han invertido en esto. ¿vale? No sé si ustedes conocen a, a Jimmy Henderson, que es un top leader de, que estuvo primero, era puro, eh, no sé lo que era, pero estuvo un tiempo en cifra, pero se salió antes de, de cifra. No sé si lo conocen a Jimmy, pero él también estaba ahí. Es un top líder de digamos, lo que tiene que ver con las redes antiguas, ha escrito libros y todo. Y él también, él, todos tuvieron que comprar su mismo ticket para abajo. Y todos fueron justo por lo mismo, para ver si era cierto o no. Y, y nosotros en verdad teníamos que tener. Eh, primero iba a salir todo el, el, la, el, el token y todo eso. Iba a salir. El, eh, nosotros llegamos ya el lunes, en la noche. Y el jueves tenía que haber salido el pre el digamos, el airdrop. No pasó nada. El sábado teníamos que haber tenido el, el evento con los jaques. Los, los no pasó nada, se cambió para el domingo. Entonces ellos, digamos, hacen lo, como digo, hacen, hacen lo que quieren, digamos nosotros, o Nebo ellos tienen que estar súper alegres que, que ellos, digamos, quieran hacer esas cosas. Y, y yo, vi, como digo, yo lo vi de otra manera y me sorprendí mucho. Me sorprendí cómo trabajaba, cómo se trabajaba, cómo trabajaban. Como digo, El día que yo estuve con Nebo ya, él tuvo, nosotros nos encontramos con él como a las, a las 2 de la tarde, pero él ya había estado trabajando todo el día. Nosotros salimos eh, una vuelta y volvimos, no había llegado, estaba todavía en reunión. Y como a las 2 de la tarde llegó, tuvimos una reunión rápido, se fue, volvió a las, creo que era como a las 12 de la noche. Y tuvo una reunión conmigo y con Mique eh, y con dos personas más para darnos la información. Y, y en eso dice que ya está todo listo con CERTIC, que está todo pagado, que está todo listo. Estamos puros esperando la respuesta, que, que todo esté bien. Y, y creo que al, a, a uno o dos días después de eso le dieron una que le faltaban unos puntos que no estaban, eh, no estaban bien hechos a que eso lo hicieron también ahí y mandaron de vuelta lo, el, el papeleo y todo y cómo estamos tanto esperando eso eh, el día que nosotros fuimos a, al evento digamos, a, a, porque era una comida nomás y nada más, nosotros tenemos que haber encontrado con lo, los hackers a las 4 de la tarde los hackers llegaron a las 10 de la noche con los contratos, no, llegaron a las 10 de la noche se le olvidó uno el, a ese chico que yo pensaba que era el que había comprado Manchester City, que yo veo que me están escribiendo aquí, que él era uno de los, con, digamos, los consultores, ¿cómo se llama en español? El que ya yeah, hizo un trato con el Manchester City, con el, con el otro jaque. Lo que tienen que saber que to, hay siete jaques en, en, eh, alrededor de ¿es eh, eh, ¿cómo se llama? Saudárea, ya, South Arabia, ¿viste? Y, y de ellos... El jaque que nosotros estamos trabajando, claro, eméritos, y eh, el jeque que nosotros estamos trabajando con, es el que tiene a cargo todas las cosas que tienen que ver con banco. Y ustedes pueden ver, ustedes pueden ver la información que cual, cada jaque tiene, ¿vale? Entonces, ellos, cada, cada persona de ellos tiene su, su puesto abajo del rey. Así es. Y él tiene a cargo lo que tiene que ver con banco y todo. Pero bueno, se olvidaron el contrato, volvieron volvió tomó media hora, volvieron, escribieron el contrato, viste y después se escribió otro contrato más, porque eh, lo que tiene con el jaque es que es el contrato sobre el dinero y que es el, él es la cabeza ahora, ahora no es eh, Nebocha, Nebocha está en segundo lugar, digamos, él es el dueño, él es el que digamos corta el queso, después viene eh, Nebocha y después vienen todos estos, los jaques y otro, otras personas que están adentro y después vienen los los líderes que son, van a ser los líderes de, digamos, de Crypto Family, donde van a tener muchos, estos, ¿cómo se llaman? Country Managers, no sé cómo se llaman, pero Country Managers, y, y eso van a tener un, un puesto un poco más alto, van a ganar todo, un poco más, pero eh, después que se tomó esa foto, se escribió, se escribió otro contrato más, porque tienen contrato con una empresa que va a tomar a cargo todo lo que tiene que ver del oro que se saca de los celulares, de todas las cosas técnicas. Hay una empresa en India que tiene a cargo eso. Entonces, ellos crearon un contrato que ellos van a trabajar con ellos, que van a sacar oro ahí. Más tienen un contrato que van a tener eh, una empresa en Brasil que va que compraron un terreno bastante grande. No me acuerdo cuánto, cuántos hectáreas son, pero es, es inmenso. Y después también eh, tienen un contrato con una empresa en Bolivia sobre plata. Entonces todos esos contratos se escribieron. Esos contratos van a salir en el en el white paper, van a estar ahí, donde ustedes pueden ver que son cierto y todo. Y con esos dos otros contratos eh, eso va a estar respaldado con el oro. Yo sabemos que y eso se, él también sabe, ¿viste? Que hay otra empresa, otros tokens que están respaldados con oro, pero lo que ellos van a tener es que va a tener cada token va a tener un gramo de oro atrás de él. Y cada vez que se, que se quema, va a significar que el oro va a subir de, de, de precio, digamos, no precio, de, de, de weight. ¿Cómo se llama weight en español? De peso. ¿No es cierto? Es decir, si se queman las monedas, el oro no se puede quemar. Entonces lo que sucede es que eh, habría más cantidad de oro por moneda, pienso yo. Es decir, valor de, de en oro por moneda. Exacto, entonces eso van a hacer eso ahí, viste, y, y va a ser también, van a meter el, el, la plata, van, más adelante hubo, hubo otro señor que, tam, que no estuvo ahí, que digamos que estuvo, pero se fue, Él el que tenía el cargo de todo el petróleo, y, y conmigo, yo quedé sorprendido, viste, porque yo estaba diciendo, ah, esto no va a pasar nada, nosotros estuvimos de, como de las 4 de la tarde esperando hasta esta hora, hasta las 10 de la noche, y nosotros, yo por lo menos fui uno lo que dije, no va a pasar nada, conmigo, yo quedé súper sorprendido, pero al mismo tiempo, yo dije, mira, nosotros estamos allá, eh, el señor Nebo ya, o digamos, Nebo ya no se, no, se, no se ha escapado, no se ha ido con el dinero. Eh, acuérdense que, mira, hay 20 mil personas, yo no, no estoy protegiendo a nadie, eh. acuérdense, no estoy protegiendo a nadie, pero con 20 mil personas por 10 dólares cada uno, estamos hablando de 200 mil dólares, creo que, o 2 millones de dólares, pero todavía no es nada en este mundo lo que tiene que ver con esto es muy poco dinero y, y conmigo, yo entiendo que la gente está putecida, entiendo que la gente ya quiere porque se ha dicho cada cada vez se ha cambiado el, el el date para más adelante para más adelante y yo también lo entiendo que que y eso también digamos a mí me me, me imputecía que él nos decía tenemos una fecha vamos a salir ahí tenemos otra fecha vamos a salir y él, porque el hack y todo ellos, ellos le habían dicho, eso está listo, vamos a hacer esto y todo, bla, bla, bla. Ningún problema. Pero es difícil decirlo. Mira, yo estaba en otra empresa que todavía existe. Cuatro años y ahora recién van a salir con su token. Cuatro años de minación. <coughs> y, y todos hemos estado de repente en empresas que ha tomado mucho tiempo. Pero cuando sale el dinero, tenemos que digamos pensar un poco que todo esto es lo que ha tomado. En verdad, eh, en lo que tiene que ver con lo que estamos estado, no es nada. Hemos estado en empresas que hemos esperado mucho más tiempo. Hemos estado en empresas que, no, que hemos perdido todo. Pero yo pienso que en esta situación que estamos, que yo también era uno de los, los no believers en esto, ha cambiado mi, mi, mi pensamiento ahora que yo estuve ahí abajo, que yo vi. Como digo, yo no estuve con ellos todos los días, pero yo vi cómo se trabaja allá. No se trabaja que en ningún otro lado... Cómo se trabaja ya con la gente de ahí. La gente de ahí te puede decir, mira, yo te voy a pagar, pero nunca se sabe en verdad cuándo van a meter ese dinero. Pero ahora se ha metido. Ese dinero está ahí. Ellos lo metieron ayer. Acuérdense que estamos eh, en la semana, eh, es el mes del Ramadán. que Es el, el día de, primer día de, de, los, de los musulmanes. Y ellos dijeron que por, por eso que cambiaron la semana pasada para el Ramadán. Porque el Ramadán es cuando ellos se regalan las cosas, que regalan todo lo que tienen, demasiado, mucho. Entonces, ellos dijeron, queremos hacer el Ramadán. Digamos, Nebocha no le va a poder decir, no, tú me dijiste este día, cuando son ellos que tienen el, el dinero. Entonces, hay muchas cosas conmigo. Yo quedé muy, muy sorprendido de la manera que, que yo había pensado que estaban trabajando. Y no es así. Eh, una de las personas que yo vi que que te lo digo, que dormía una, dos, tres, máximo tres horas al día, eh, Nati, Nati trabajaba día y noche. Había gente que estaba ahí, que, que salía a festejar, pero digamos, ella, nada. Ahí, pa pa escribiendo, ayudando y todo. Y nadie nos está pagando, digamos, nadie le está pagando a ellos. Y como digo, nadie nos pagó el, el ticket. Porque yo veo ahí que la gente escribe, viste, y yo no me voy a bajar, nada en contra, diga, como digo, ¿Ustedes quieren decir esas cosas contra la gente y todo? Ningún problema. Pero yo no voy a dejar a ese nivel y empezar a, a, a, a pelear sobre cosas así cuando yo creo que, y espero que nos paguen. Porque el día que nos paguen, podemos seguir para adelante. La gente que quiere seguir, puede seguir con esto. La gente que no quiere seguir, no lo hagan. Sacan su dinero y lo invierten en otras cosas, porque esa es la, esa es la posibilidad que va a haber. Y eso lo dijo él. A todo le va a dar eh, su dinero. A los haters, a los believers, a todo le va a dar su dinero que han invertido. Así es. Y yo, como digo, yo creo en eso. Tenemos esperanza entonces. Eh. Sí, como digo, yo... <risa> yo todavía tengo esperanza, ¿viste? Pero como digo, yo de, de, de... Antes de irme, y eso se lo decía a Mique, antes de irme, yo no creía. Yo dije, ya... Ya pasó. ya no, ya no Yo tengo otros tengo otro proyectos que me... Que, que yo sé que me va a dar, digamos yo también fue justo por eso que fui a Dubai porque vamos a abrir una oficina allá abajo con unos amigos, Estamos hablando de otro proyecto que que nosotros vamos a hacer igual de grande como pensé, entonces yo tomé dos cosas al mismo tiempo, pero <coughs> si, si si no me entra si no entra lo que viene de Crypto Family, okay, eh, sabemos que hay, hay gente que que trabajó mucho para meter mucha gente y, y emitió poco dinero pero hay gente que también metió mucho dinero y trabajó poco. Pero yo creo, como digo, si Dios quiere, vamos todos a recibir nuestro dinero y, y vamos a poder seguir adelante con la empresa. Sin sí, la empresa, eh, sé que mucha gente está diciendo que el, el token va, va a subir a 100 dólares. Eh, él dijo, puede ser, puede ser menos pero que va a bajar abajo de 16 dólares, más o menos ahí, eh, él no creía porque, como digo, tienen el plan de cada token que tenga un gramo de oro. Que si tú hoy que tomas un gramo de oro, que son 60 dólares. Eh, Luciano, bueno, eh, muchas gracias. Muy interesante la aclaratoria de que existe con relación al viaje y el tiempo que tuviste ahí con ellos. Eh, la pregunta... Bueno, tú sabes que eh, más que todo el malestar de la gente es porque la gente invirtió esperando en, en, en, un, en, un, en un modelo de negocio y ahora pues eh, este modelo de negocio es completamente diferente a, al que la gente invirtió. Y otro problema que ha habido es que eh, la comunicación. Eh, todo el mundo resulta ser que es el comunicador oficial, todo el mundo eh, dice ponen palabras que, que Neboya a lo mejor no ha dicho, pero ellos lo dicen y se creen comunicadores oficiales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la.? Bueno, la primera pregunta que tengo es la siguiente. Y es la que mucha gente. ¿Qué es lo que se está esperando para pagar? ¿Es que el contrato esté eh, auditado por Certic? ¿Eso va, ser, eso va a ser. Y después que esté auditado, ¿cuánto tiempo va a esperar para pagar? Segundo es. Ahora. Bueno, vamos a empezar con eso y después hago el segundo. Vale, eh, la ah, primera proceso, pregunta, ¿Cuál es el proceso para la gente empezar a cobrar? Bueno, eh, el primer, el, la cosa es cuando es, es Certic esté listo, eh, van a abrir a tiro el Airdrop. El Airdrop no se va a abrir antes de eso porque, y eso vino de, lo, de los hackers que ellos dijeron que, porque como digo, esto había abierto hace un, dos meses atrás, si, si Nebo ya habría querido. Pero eso se habría, se habría jodido el tiro porque no tenían las licencias que tenían que tener. Y los hackers ya han metido el dinero. El dinero está dentro de CryptoFamily. Estamos hablando de muchos, de muchos mucho millones. Yo no sé, la, no te voy a decir eh, el número porque no estoy seguro. Yo escuché en un lado cuando estuve allá eh, 68 millones de dólares. Pero yo estoy 100% que mucho, mucho más. No, la deuda, la deuda, Inicia, cuando se fue... Cuando lo secuestró de bolsa, según las mismas palabras, de bolsa, este, dijo que la deuda eh, que tenía eh, CryptoFamily con los miembros de CryptoFamily era de 100 millones de dólares. Claro. Pero eh, este chico no se el, fue con ese dinero. No, no, él no se fue. Te estoy comentando es que él dijo, él estaba haciendo el, pro, el programa, él estaba haciendo, eh, llevando las cuentas para hacer el Smart Contract, que ver el Smart Contract que se hizo. Y bueno, después que lo secuestraron y que lo liberaron, palabras de Neboya también, este, eh, resulta ser que él dijo que tenía que eran 100 millones. Es decir, teniendo en cuenta que ahora se dividió en cuatro sectores, cuatro pool ¿verdad? Eh, con 25 millones, pues se debería de cubrir todos los retiros de todas las personas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Exacto. No, Entonces, creo... digamos que el dinero, el dinero, por lo menos para pagarle a los que ya están aquí, debe estar con 68 millones más que suficiente. Exacto, exacto. Okay. Eh, ahora, lo que, eh, la, la, esa, esa es la primera pregunta. La segunda que quería decirte es, entonces ahora, eh, ¿quién va a ser el CEO de, de, de Cristofam? ¿Va a ser un jeque? ¿Va a ser un no. nebolla? ¿Cómo eh, que va? Eh, primero está eh, el, el señor Mohamed de... Uf, no me acuerdo pero bueno eh, pero si supongamos yo... el, el duro pues claro el, el, el, el el es, habibi, él él es el habibi. claro el es el dueño el CEO es eh, y el fundador es eh, Nebosha, okay, que tienes primero al al hacker y después viene Nebosha y después vienen todos su gente del hacker los los consulting los indus que tienen dos indus hay una mujer que está incluida eh, el chico de como estaba diciendo que yo pensaba que era el, el... Porque ahora, digamos, me dijeron... Porque nosotros cuando le preguntamos, a nosotros dijeron, no, si él es eh, algo de Newcastle. Y yo le pregunté, tú ¿qué, qué, qué estás haciendo en Newcastle? Y no me dijo, New, eh, Ma eh, Manchester City. Y todos los jugulados se tiraron, ¡Ah, tú eres el dueño de Manchester City! Y él, no sé si entendió, no entendió. Y él dijo, sí, Manchester City, Manchester City. Y le dije, no, Newcastle, le decía yo. No, él me dijo Manchester City. Entonces nosotros sacamos la conclusión Pensando que él era el dueño, pero yo como, como yo lo entiendo, pues, como yo. Yo he escuchado mal o, o como sea, pero él era como el consulting para el, para el negocio de Manchester City. Y toda esta gente mete su dinero. Usted acuérdense que si tú estás en, en, en Saudi Arabia, en Dubai, hay tanto dinero que ellos no saben qué hacer con el dinero. Sí. Eh, eh, yo quedé así sorprendido. Digamos, salí una noche con Yo era la primera vez que estuve en Dubái. A mí me han dado mucha oportunidad para ir para Dubái, pero nunca lo he ido. Pero eso, eso es otra vida. Pero justo en Dubái, afuera de Dubái, olvídalo, es como un desierto. Pero bueno, dame la otra pregunta. Otra, otra, la otra pregunta es la siguiente: ¿Quiénes van a ser, van a seguir siendo, es decir, cómo, cómo se. La, ahora las, eh, la comunicación va a ser con la oficina del jeque, o va a seguir siendo Neboya, va a seguir siendo. Eh, las personas que, que trabajan ahí de discípulos de Neboya, y quién va a dar las comunicaciones oficiales Mira, las comunicaciones oficiales van a, van a salir, digamos, del lado de, de la gente de Neboya que tenemos a, está Natia ahí está Pedro, está eh, está Iván y tanto ellos, pero antes que salga cualquier información tiene que pasar por los lo consulting de, del hacker. Vamos, no pueden okay. ellos tirar algo así, boom y ya está. No hay ninguna... O sea, hacer lo que hacían antes, pues ya no lo pueden hacer. No se puede hacer, no se va a poder hacer más. Ahora una pregunta. Eh, nosotros pues hemos visto en estos cinco meses, o seis meses, desde que estamos con Nebolla, yo tengo es una apreciación tuya personal que te pido, ¿verdad? Que tú nos digas. En seis meses, pues Nebolla eh, nos ha visto la cara ha mentido de frente. A veces una conversación que tuve con me dijo, pero ¿cuándo te has mentido? Bueno, no, no, no mentido. El día 15 de septiembre dijo que iba a salir de ahí a pagarle a la gente en un show que tuvimos en español y no pasó nada, por decirte algo, por si una de las cosas. Ahora ¿no? bueno, la pregunta mía es, ¿cómo va a ser esta relación? Es decir, allá se aplica la sharia, que Cuando una persona se roba algo, le cortan la mano. ¿Cómo va a suceder esto con Nebolla? ¿Va a tener un interlocutor que va a traducirle Así que, la verdad, es decir, ¿cómo? No, no quiero sonar antipático con esta pregunta, pero lo que quiero saber es, dilo, dilo, dilo. una persona, una persona que, que, que no cumple su palabra por tanto tiempo, ahora va a trabajar con un grupo que parece que es muy serio, es decir, ¿cómo tú ves tú la expectativa de que él ahora cumpla con esta gente? No lo cumplió con nosotros por seis meses y ahora resulta que va a cumplir con esta gente los próximos, a partir de ahora. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, mira, yo, lo, lo que ha pasado antes, él eh, el, el, entre nosotros, como yo, chileno es, es muy weón y ha sido muy, eh, muy, como se llama, ha creído en todo lo que le, la, la, lo, la gente, lo, los programadores le han dado y todo, las dos veces lo han estafado a él, este, las dos veces lo han estafado a él, entonces... Eh, y él, él, como yo lo entiendo que lo que ha pasado... Lo bueno, antes, lo bueno ahora es que se si estafan al jeque le manda a cortar la mano, ¿no? Me imagino. Exacto, exacto. A la persona que está. Acuérdense que ellos, ellos no se preocupan en qué país está. Ellos te van a buscar y te meten a Saudi Arabia y te, te cortan. Eh, lo que es que lo que ha pasado antes, en verdad ellos no tienen nada que ver. Pero ellos quieren arreglar la situación que, que está en CryptoFamily. Y por eso han, metido esto, eh, han hecho esta inversión tan grande. Porque esta inversión de, lo, de los 68, o puede ser más, como digo, millones de dólares, no porque tiene que nada. Porque sea de, de 25 millones en adelante, cubre los lo retiros de todo el mundo. que Están pendientes ahorita en, en tu página. Y eso no es ningún problema conmigo. Ellos, ellos van, a, van a meter más dinero porque ellos ven otras cosas que, eh, eh, en, en la visión que él ha tenido contra ellos. Porque él la ha vendido la visión. Lo que bueno, yo, yo, yo creo que lo ha sido un poco de suerte. Sí. Y él es un buen vendedor, no se le puede negar. Si todos estuvimos ahí. Es decir, todos invertimos algo de dinero en, y creímos en él en un inicio. Es un buen vendedor, no se le puede quitar eso. Este, eso, tú sabes, ahí, al César lo que es el César, ¿no? Eh, simplemente que el historial que ha demostrado ha sido fatal. ¿Tú ves? Entonces yo lo único que digo es que ojalá salga vivo de allá, de Dubai, porque si Sigue con el mismo histori historial de, de mentir, de prometer y no hacer, con gente que a lo mejor tiene el poder de incluso de no dejarlo salir de allá, eh, eh, va a estar difícil esa relación. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, digamos que todo empieza por recibir los pagos, ¿no? Eh, cosa que simplemente te comento que no nos gustó, pues eh, diciendo a la gente que tenía que poner esos 10 dólares de, para pagar la página, y quedaron 48 horas para hacerlo, y entonces todo el mundo un rush para buscar los, pares, los 10 dólares esos y al final salió con mucho, otra vez con la misma situación, que no hubo nada, no sucedió nada. Entonces, esas son de las cosas que, tú sabes, el, el estar cada vez forzando a la comunidad, empujando a la comunidad a hacer cosas sí, eh, sí. A, de último minuto. Sí, pero eh, Juni, disculpa, Juni, eh, acuérdate que si tú has pagado una vez los 10 dólares, eso vale por un año. Nah, él nunca claro. salió que, que tenían que pagar 10 dólares más. No, él, él, él lo que dijo fue que tenían que pagar en 48 horas porque si no, las cuentas que no había pagado. La gente que no había pagado. Si tú habías pagado una vez, como digo, la comunicación de ellos eh, para, para dar la información no es la mejor. Yo estoy con, contigo en eso. que Si yo digo que tienen que pagar ante 48 horas, tienes que pagar 10 dólares, por supuesto, todo el mundo dice, pero si yo lo pagué. Pero si tú sales, mira, la gente que todavía no ha pagado. Y, y tiene que, si no pagan antes de 48, van a perder, no van a perder su cuenta, pero van a perder un, un porcentaje. No sé, ¿viste? pero él nunca dijo eso, y por eso que la gente empezó, shit, voy a pagar de nuevo. Y yo estoy con, y, estoy, y, y él lo sabe, él sabe que tiene muchas fallas en la comunicación, que un minuto de otro, él puede cambiar su palabra, digamos, no, no lo que, que, que, ha, que ha dicho, no, vamos a tener esto, pero cambian muchas cosas, y no es puro porque él lo quiere cambiar porque está obligado. Mira, yo, yo considero que esto fue un salvavidas, personalmente. No creo que esto estaba dentro de su, de su plan de negocios. Fue un salvavidas. Creo que se me dieron las cosas bien. Ojalá que esta gente responda por lo que te puedo decir y que eh, lleve a CryptoFamily eh, a recobrar la confianza. Pues puede suceder. Conozco negocios que se fueron, como decimos nosotros, con la cabulla en la pata. Se perdieron y ahora están otra vez retomando y tratando de recobrar la confianza. Entonces, yo digo que está bien siempre y cuando se hable con la verdad. Yo creo que lo que no ha habido aquí es claridad, transparencia con los miembros. Eh, cada Zoom había una cosa diferente. Y bueno, tú que tienes ahora contacto, bueno, pues digamos que igual yo tengo contacto con Mike pero eh, él está ahí, está eh, de, de, de brazos cruzados con toda esta gente de arriba, pues eh, ojalá que se le pueda decir que... que, que eh, digamos, si van a hacer algo, no importa que de seis meses, pero que digan, miren, en seis meses que va a suceder esto? Y entonces la gente dice, bueno, en seis meses eh, va a suceder y todo el mundo se aguantará esos seis meses y no pasa nada. El problema es que es una cuestión de cada semana. Nos tienen en esta situación de quince días, de siete días y quince días, siete días y quince días. Entonces, lo importante de esta reunión, pienso yo, antes de seguir adelante, es que ya tienen por lo menos tú tienes una confirmación verbal de que ya el dinero eh, no está en posición de que tienen los fondos para pagarle a la gente que al final es lo más importante eh, otra cosa es si usted cree en el negocio o no cree en el negocio según una situación de cada uno no se ve influenciar por lo que puedan decir otras personas eh, porque esto es una cosa de cada quien de cada persona usted decide hacerlo es usted quien decide hacerlo se ¿Es que sienta presionado porque no porque Luciano me dijo ¿O no? Porque yo no me digo, ¿no? Porque eh, digamos que yo tengo una forma de trabajar, Luciano tiene su forma de trabajar, y digamos que eh, eh, acuérdense que el riesgo es una cuestión de percepción, pues él estuvo allá, le dio la mano a cada uno de esta gente, vio quiénes son, eh, a lo mejor tuvo la oportunidad de, de estar en conversaciones que tienen que Entonces la, el riesgo para cada persona disminuye dependiendo de, te, de la calidad de información que te den. Lastimosamente los interlocutores que tienen Nebolla para el mercado hispano no han sido los mismos. ¿Por qué no han sido los mejores? Porque insultan, no dicen las cosas, se aprovechan de la comunidad. Entonces hay que tener cuidado también con eso. eso le pregunto a Luciano, ¿quién va a ser el interlocutor? Ojalá si fuera Nati quien va a hacer la interlocución de todo lo que está pasando, pues mucho mejor. Lo único malo es que Nati también coloca mucha emoción en, en sus en su posts, cosas que no permiten tomar una decisión clara, porque pues, con emociones, pues tú sabes, Cuántas negocios tenemos que por negociaciones? emociones ya no nada, ¿no? Sería más tener un due diligence, ojalá que podamos tener eso, que la gente pueda hacer su verificación y que a la hora de que algo no funcione poder decir cuáles son los departamentos los, o la, la, las personas a cargo de que las personas puedan funcionar. Entonces, eh, en tu experiencia, Luciano, eh, claro, yo sé que es muy difícil aquí decir tiempos de bolsa porque como puede ser una semana, como puede tomar tres meses, ¿no? Este, ¿Cómo ves tú? la? Lo importante sabemos que nos van a pagar, algún día, pero nos van a pagar. Pero en tu percepción, más o menos como tú viste, más o menos en un tiempo prudencial, estaríamos hablando más o menos cuánto tiempo tú crees eh, que posiblemente alguno de esos tokens estén en los wallets de, de los miembros de, este, de, de, de CryptoFab. No sé, según tu percepción, no tiene eh, que ser. que yo ir, creo que... Yo creo que antes de 10 días, esta semana que viene, todo, todo depende eh, el CERTIC. Todo depende si, si todavía le queda un punto, cualquier cosa que tiene que arreglar. Cuando está listo CERTIC, eso se va a soltar directamente. Eh, y yo pienso que algo que, algo que, tú, pues, que tú dijiste ahora recién es algo que yo también se lo voy a, a plantear a a Nati a, y, y a Pedro y a la gente, y digamos, a, a Nebochat, que son los que, digamos, que tienen conmigo yo. Mi español es muy malo, tú, me lo, tú sabes que yo meto el inglés, el sueco y el español cuando hablo, ¿viste? Entonces me sale muy difícil para pa, pa dar, para preguntar, yo tengo dislexia y todas esas cosas. Negocio sé, ¿viste? Pero cuando se trata de, de, de escribir esas cosas, son muy malos. Y por eso tampoco nunca escribo en los grupos porque son malos para eso. Pero bueno, yo pienso que algo que tú dijiste, que se necesita eh, de repente un representante eh, para los hispanics eh, en España, digamos, para que la gente pueda, pero que sea un poco una persona que no, que no está involucrada de ninguna manera, que, que le que da pura información y todo se le no, que, y que, esté no. que esté involucrado es importante, pero que no sea o un digo, una persona que, esté, que sea porque, neutral, que no, que no tenga nada que, no que ver ayuda, con la empresa. No ayuda y no ayuda a tomar una decisión clara. Sabes que para todo tipo de cosas se necesita saber tener información clara, precisa, y no ayuda este, eh, las emociones, el amor y toda la, la buena vibra, porque al final eso no ayuda a tomar una decisión. Entonces yo lo que digo es que si es, es posible que sean más este, neutrales con la información que se envía, de manera que uno pueda tomar el tiempo de revisar y verificar, pues yo pienso que sería bueno para los lo miembros. Otra cosa, eh, eh, Luciano, ¿cuáles son los planes eh, de la compañía para, a, digamos, eh, para trabajar con la comunidad hispana que desee seguir trabajando en su familia? Como tú sabes, pues, prácticamente ninguno de los canales está abierto eh, para conversar o para poder, eh, no sé, lanzar ideas. Eh, porque los los bueno, negocios serios tienen sus canales de información y sus chats de información y pues habrá eh, gente que por, hace por, quiere preguntar algo y se le da la respuesta de manera oficial pero cuál es el el, el, el el qué sabes tú de cuál va a ser la manera en cómo eh, los grupos o las personas miembros de, de habla hispana pues van a empezar a relacionarse con con nebolla porque por ejemplo en el canal donde nosotros estamos muchos de los que estamos aquí eh, que es un canal en Telegram que es abierto donde la gente puede conversar libremente eh, pues no tenemos muy pocos son los que tienen acceso a la, la, la oficiales oficial entonces este, que digamos que de todo recogemos un poco y ponemos ahí eh, ¿cuál es la ¿qué sabes tú de eso? O sea, ¿cómo va a ser? aparte de simplemente los canales que lanzan la, la información porque hay canales que nada más lanzan la información ¿cuál va a ser ahora los conductos para poder comunicarse? Eh, y, y, y la persona que desee desarrollar el negocio de Crypto family también, porque esa persona que va a querer preguntar, va a querer tener respuestas sobre cosas, va a querer saber información, por ejemplo, esto del oro eh, con la moneda, bueno, tú sabes que hay regulaciones eh, que, que necesitan eh, que el oro esté auditado, la cantidad de monedas que se estén lanzando tiene que corresponder, eh, con no pueden ser más ni pueden ser menos, tiene que la cantidad de oro que hay por moneda, hay leyes que... Que estipulan esto, porque esto es lo que llamamos este, stable coins, porque están pegadas al valor de, de, de un oro. Hay muy pocas monedas, de hecho, que tienen este estatus este de stable coin en el mundo en el, con el oro, por lo mismo, porque se necesita una auditoría de que el oro, una auditoría real de que el oro existe y que está en una bóveda y que pertenece a esa compañía y que pertenece a este proyecto. Entonces, por ejemplo, hay gente que querrá preguntar ese tipo de cosas. ¿Cuál es el canal que la compañía prevé? para que la gente pueda comunicar, hacer preguntas y tener respuestas para el mercado latino. ¿Habrá un canal o todavía tú crees que eso no está muy pronto para, para hablar de eso? No, mira, el canal se va a abrir cuando todo está abierto. Todas esas cosas van a llegar, porque, amigo, eh, justo porque, digamos, todos hemos tenido muy eh, negativas... Eh, ya hemos hablado negativo, hemos escrito en negativo, entonces eh, dijeron que cuando se abre todo se va a abrir un nuevo canal eh, y Panic, eh, no sé quién van a tomar a cargo, como digo, no sé quiénes van a hacer, pero esa gente eh, va a abrir el canal totalmente para la gente que quiere seguir, que quiere entrar, que quiere seguir con esto, bueno. pero va a salir un canal el día que se abre con y que el día que toda la gente va a recibir su pago, eh, ellos, Nebo eh, me dijo que lo, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es enseñarle o educar a la gente o enseñar a la gente cómo trabajar con la moneda, ¿viste? No es, por supuesto, él dijo, la gente tiene que tener la oportunidad de sacar su dinero para poder, digamos, aprovechar lo, lo, los meses que no han recibido. Y también, si la gente que quiere quiere comprar nuevos paquetes, va, lo va a comprar a, a la mitad del precio, Le van a ser 12 dólares. Y, y esas cosas, ¿viste? Como yo, yo, nosotros. Estamos después de esto, yo estuve recién cuando estoy preparando, un, tengo 100 mil personas que van a entrar con los con los vouchers alrededor del mundo, digamos gente de iglesia, pero lo que nosotros y eso lo tengo yo en un Excel, vamos a hacer un Excel. Toda esa gente que quiere estar incluido en eso, que tiene que tiene sus vouchers, que quiere hacer esos vouchers, esa persona tiene que pagar los 10 dólares por cada persona, porque esto nosotros lo vamos a hacer. De, digamos, si todo funciona como funciona, del corazón nos vamos a explicar a la gente que tiene que pagar los 10 dólares. Si estamos regalando los diez, lo, lo, cada voucher, la gente tiene que mismo ayudar a esa persona, digamos, en países pobres, pagarle esos 10 dólares porque esa gente de repente no lo tiene y así salir de eso. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo en que nadie pague esos 10 dólares, pero bueno, si parte de la política de la compañía, y te quiero no, seguir... No, no la, la seguir, parte de la política no. No, es nada que ver, no es nada que ver con eso, es, digamos, es algo que yo vine con, y él pensó muy... No, no habían pensado en eso, yo le dije, yo quiero pagar, ¿por qué, te, ¿por qué le voy a dar paquetes gratis a gente en África, en Latinoamérica, que no tiene ni un peso, y es tener que pagar los 10 dólares? No, yo lo hice, yo le dije, yo quiero pagar eso, porque eso si, si funciona todo como funciona, por supuesto lo voy a hacer, y por supuesto tenemos mil 100, 100, personas en India que están preparados, que es una toda una iglesia, una, una comunidad de iglesia. Pero mientras que funcione, y eso se lo dije yo y eso yo se lo dije frente. Yo no no yo había perdido la credibilidad en ti. Digamos, yo estaba, yo era una de las personas que estaba diciendo que esto no va a funcionar. Y me dijo, "Yo te entiendo." Pero ahora mira, vas a ver acá que lo que hay. Y yo que eso sorprendió, como digo, Juni. Qué bueno, qué bueno, bueno, ¿no? Esto es importante que por lo menos tú sabes, ahí lo, lo que uno menos quiere es pasar un proyecto que está derecho al, al, al lado izquierdo donde decir, a ah, un proyecto más que no sirvió y ponerle el nombre ahí, ¿verdad? Si el proyecto continúa, no importa con sus problemas, pues adelante. En que quiera también continuar con el proyecto, pues seguramente nosotros vamos a conectar los canales que van a estar disponibles a las personas que quieren continuar en el proyecto y quieran seguir y, bueno, cobrar su dinero y seguir con el proyecto y desarrollar y bueno, y, y ya cada quien hará lo que, lo que quiera hacer, ¿no? En mi caso, yo simplemente quiero seguir informando que las personas más pequeñas puedan recibir su inversión inicial. Y una vez a partir de allá, pues cada quien tiene que buscar cómo organizarse para recibir la información directa de la compañía Así que bueno, eh, eh, Luciano, este, no sé si quieres agregar algo más de antemano, porque pues sí, mucho... Sí, yo todo quiero agregar algo, que... claro. Bueno, yo quiero agregar algo eh, que la tienen que pensar. Eh, yo no sé cuánto usted han estado en, otro en, en otra empresa, eh, se han ido a la quebra, se ha ido a la... la mierda, disculpa mi español. Y, y nosotros seguimos, no seguimos en esa empresa, seguimos en otra empresa. Y se va la quebra, se va a la quebra. Y, la, y nunca, no, digamos, la gente no nos muestra la cara y todo eso. Eh, yo no estoy protegiendo a Nebo, yo no estoy protegiendo a nadie, pero yo tengo que pensar, digamos, que... Por lo menos él le dijo, mira, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para allá y para acá. Y todos hemos estado, yo he estado en, en muchas empresas, Junior he estado en muchas pero ustedes también han estado en muchas empresas, que se han ido a quebra, y hemos dejado ahí todo votado, ¿vale? Aquí nosotros, yo sé que yo estamos muy cabreados, mucha gente está muy enfadada, está muy jodida, ya no quiere más, pero acuérdense, cuando usted están sacando... Como yo, no no no lo tomen mal pero cuando estamos sacando tirando mierda tirando mierda la otra gente empieza así también entonces yo también yo muchas veces me gustaría escribir y digamos ándate la chucha nebocha y bla bla bla pero no lo he hecho porque hay siempre algo que tiene que volver si tú le has hecho algo aquí puede volver de vuelta entonces yo yo pienso que yo yo veo que ya están escribiendo cosas así háganlo digamos yo no lo voy a yo no me lo voy a tomar en contra yo no me voy a tomar esto, me voy así, yo voy a seguir con mis planes, yo tengo, digamos... Eh, no, esto, eh, tiene que ser, esto tiene que ser algo de cada, de cada persona, ¿verdad? Es decir, ya bastante información se ha dado, tú estás informando, diciendo qué es lo que pasaste, te lo viste de primera mano, eh, estuviste ahí, le diste la mano a la gente, pudiste tener conversaciones con, con la gente que estaba ahí, eh, Nebolla pues tampoco es una persona... Eh, desconocida para ti, pues ya pues bastante tiempo he, hemos estado conversando con él, inicialmente este negocio eh, eh, comenzó, eh, nosotros entramos aquí no porque pensábamos que era un, un scam o un fraude, sino porque veíamos que efectivamente había una, una un, un, un, un, de un lado se sacaba el dinero a través de la minería. entonces existía eh, esa posibilidad ahora que se haya abusado de, de, de la comunidad es otra cosa ya eso la factura en otro momento. Eh, ojalá la gente pueda recuperar su dinero, que al final de todo es lo que, lo que yo... Eh, yo no digo por la gente que haya metido 100 mil, 200 mil dólares, pues porque el que mete 100 mil, 200 mil dólares, pues seguramente tendrá dinero para recuperarse. Pero hablo de gente que a lo mejor hicieron todo un esfuerzo para meter 60 dólares, por ejemplo en Venezuela. Gente que metió solamente 21 dólares, gente que, le, que, que compró paquetes de estos de dame dos por uno e hizo un gran esfuerzo y que ahora se ve empacado a lo mejor no es mucho dinero pero eh, esa es la gente que personalmente el más chiquito es el que más, generalmente que hay que ver porque si uno no cuida el más chiquito como tú puedes cuidar más grande no entonces bueno eh, como digo cada quien tiene que tomar su decisión busque a persona eh, de su línea de oficio que considere usted que está conectado a, a este a este a este asunto de de, de, de family y que quiere seguir eh, dando o trabajando en CryptoFamily, Family, eh, si usted, por ejemplo, considera que la persona más cercana a usted, pues no quiere seguir en esto, ¿verdad? Como todo. Y ojalá que se mantenga CryptoFamily en el lado derecho del libro y no tengamos que borrarlo y ponerlo en rojo al lado izquierdo donde, donde no funcionó. Eso es también, de alguna manera, una satisfacción que muchos tenemos porque lo menos que queremos decirle a la gente, métete en este negocio, para que después el negocio en unos meses ya no valga nada, entonces si se salva, y es maravilloso por lo menos uno menos para el lado izquierdo entonces bueno, Luciano gracias por compartir tu tiempo gracias a todos, sí. se cree más que, más que preguntas eh, mucha no sé gente sé si alguien, cree, que pregunta, alguien que quiere preguntar algo bueno, yo creo que, no sé. lo, además, que es lo que están diciendo puede ser demasiado más, pero, sí este simplemente de quejarse no se preocupe ahí tenemos el canal para quejarse <risa> el canal de nosotros para quejarse este así que ahí está de psicólogo, psicólogo lo hemos hecho no este perfecto bueno sí, creo que eh, lo demás pues este es simplemente un toma y dame un poco de chisme que al final tú sabes no lleva nada no así que bueno qué bueno bueno señores gracias a todos este este solo vamos a a pasar una vez que se que se terminó, vamos a pasar en nuestro canal y si quieren pasárselo a las personas que se, de repente ya tiraron la toalla pero que a lo mejor eh, les interesa saber un poco cerca de Crypto Family pues pásenselo, vamos a tenerlo ahí en el canal para que se puedan, lo puedan pasar. ¿Está bien? Así que bueno, eh, Luciano, gracias por tu tiempo. Gracias bueno, a ustedes. Y nos estaremos hablando durante las semanas que vienen cuando haya más noticias, ¿ok? Vale, vale. Gracias a todos, muchachos. Gracias Venga, a todos. A todos. Cuídense, Toledo. Gracias a todos.